Esta semana en Capital de los Simios Nuestra palabra de la semana, restaurar. Como yo oh, ya estoy restaurado. Sí. En pero como tan weón, la gran polémica de Karossi. La vuelta al mundo. Llama a la policía en sueños y se va en canas. <risa> Tendremos las redes, Chile el día, todo esto y mucho más endonte. ¿en donde eh, En la capital de los simios. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, oh, yeah. Oh, yeah. ¿Cómo está Don Station ya restaurado? <risa> Exactamente, bueno, profe, bien, por restaurado ahí eh, con un corcho. <risa> no voy a, a, a, a ahondar en el, el tema ni hacer especificaciones, pero eh, estuve un poquito ahí alejado, un poquito eh, mal eh, de mi salud. Pero ya estamos eh, de vuelta, ya completamente recuperados. Claro, que lo extrañamos la semana pasada que nos tuvo. Un gran saludo a Don Paco. que Un tuvo gran saludo también a Don Paco, muchas gracias. Haciendo de Station. Sí, pues gracias ahí por el apoyo y eh, le vamos a enseñar a hacer los monos, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, le falta, le falta más práctica con el... Sí, sí. Uh, uh, uh, uh, claro, uh, uh, uh. le falta práctica ahí con el mono Claro, para que pueda quedar bien restaurado ahí, como corresponde Claro <ríe> ¿Tenemos palabra de la semana, don Stitchon. Sí, pues, la palabra... La... Exactamente, la palabra restaurar Sí, ¿por qué vamos a tocar la palabra de, de esta semana? Porque tenemos la restauración de una candidatura que ya la habíamos <ríe> dado de baja y se vuelve a restaurar como la de Marco Enrique Ominami Oiga, yo creo que este alegó mucho porque como no podía hacer caja... A lo mejor presentó las boletas de los préstamos que había pedido, eh, la plata que ya se había gastado. Y ese real, claro. a lo mejor, como es tan poco serio también, dijo, ya dejemos que este puedan se si al final no va a salir, si va a, va a ganar un poco plata, nada más. Claro, es un chiste esa cuestión. El Cervel se está comportando de una forma ay ay ay. Pero como tan, tan poco ser serio, digo yo, perdón, profe, el Cervel dejó gente afuera por un error supuestamente informático, ¿no? Eh, del tema de candidatos republicanos y de otros también, entiendo. Sí, me parece que les iba a dar una hora. Para que pudieran reinscribir. De hecho, eh, aceptó 70 candidaturas que habían sido rechazadas. Ah, ya. Pero eran 226. Pero un día sí, un día no, un día que te lo pongo, otro día que no te lo pongo, un día que claro. trae la papeleta, otro día que no. O sea. Lorenzini al... y Sergio Tapia ¿Mm? están también postulando, o sea, alegando al, al Tricel, que es el ¿También? tribunal calificador de elecciones. Ah, entonces podría haber sorpresas la próxima semana o, o la próxima semana. Sí. Porque ¿eh? ya están como en la fecha límite para mandar a imprimir los votos, entonces están ya vueltos locos. Sí, po. si no, que lo vamos a, a poner ahí un pedacito de papel con fuera abajo, por <ríe> <Corchiclado. ríe> claro <ríe> con no la servilleta. La palabra de la semana, entonces, restaurar, que según la definición RAE, no trae la clásica definición. <ríe> De hecho de menos de repente esa profe, sí, sí, eh, acción o efecto de restaurar, exacto, que dice, dice tanto volver a poner una cosa en el estado o circunstancia en que se encontraba antes, como meo, como meo, efectivamente, claro. como candidato, no fue candidato, ahora sí vuelva a ser candidato, Oye, en todo dice, caso. Bueno, eh, sigue nomás, profe, después la, la, hacemos los comentarios, ya dice reparar una pintura, escultura, edificio, etcétera, como el eche homo. Ah, claro. Esa no, señora. vieja que... nunca fue a restaurar. Esa vieja la echó. Si la, la pintura ahí ya estaba hecha a perder, esa vieja la terminó por cagar. Ay, oh, que dijo. Pero se transformó en el mejor meme de todo. Sí. Bueno, yo creo que a lo mejor la vieja lo hizo con, con intención de ser meme. Sí. Porque en verdad, le... ese eche es homo, para que la gente que, que no sepa o no se acuerde, es una pintura de Cristo que. La señora lo restaura y lo dejó pero feo, lo dejó horrible así. Llegó y le pintó así, pa parece un dibujo de cabro chico. ¿Tenía cuántos años esa pintura, profe? Como 300, por ahí, un poco más. <risa> si la hubiera <verdad> es súper activo. <risa> y se manda el medio cagazo. <risa> el Eche Homo. <risa> claro. Hay una tercera acepción que dice, restablecer en un país el régimen político o la casa reinante que existían y que habían sido sustituidos por otros. Como por ejemplo, eh, cuando el, el presidente Pinochet restaura el estado de sitio y, el, y la, la democracia al final fluye se bajar al dictador ¿sí? de leyende ¿Un 11 de septiembre? Efectivamente, un 11 de septiembre de ¿Sí? 1973 ¿Nace un septiembre inolvidado? Claro ¿No hizo dueño de un legado? ¿Qué no, prometimos defender, claro La canción de mierda también esa eh? Sí. Eh, hoy te saluda tu pueblo tan querido claro eh, efectivamente tenemos esa también esa acepción de restaurar pero también no se, se puede restaurar el, el una familia en la corona por ejemplo cuando eh, pasaron los Asturias eh, llegaron los borbones o en Francia eh, se habla de la época de la restauración, eh, cuando vuelve el, el poder del rey con Napoleón II. Entonces tenemos ese, ese tipo también de restauración o de re restaurar que volver a lo que estaba antes. Claro, se y podría, este podría caso... también eh, aplicar para, por ejemplo, reparar, como decía usted en algunos sentidos, eh, entiendo que a lo mejor el surderido no tiene muy eh, arriesgada esta palabra No, la tiene pero arriesgadísima para ellos cree? todo Sí, para ellos todo es una reparación Ah bueno, sí pues. ya eh, Quiero plata, quiero plata, quiero plata Hoy me miro feo alguien durante la dictadura Quiero plata, quiero plata, quiero plata <risa> Hoy en todo caso, el argumento siempre ha sido soy víctima del golpe Sí no, ¿Sí? oh, pobrecito yo, pobrecito yo No, y lo, lo más cómico es que han encontrado detenidos desaparecidos viviendo en Argentina Chuta que los exiliaron lejos Pucha, no sí. Ahora, con esto no estamos negando de que sí existieron violaciones a de derechos humanos y otras cosas Pero muchas de las que hubieron, al final fueron falsas De hecho, los famosos falsos exonerados que estaban exigiendo una reparación Sí, pues Porque se vieron afectados durante el régimen, supuestamente Y son falsos, todo el mundo uh -huh. sabe que son falsos y les siguen pagando igual bueno, eso lo vamos yo creo a comentar un poquito más en el segundo bloque. E igualmente lo de eh, rest la restauración de MEO en la papeleta ¿ya? y sus comentarios también. pues. Pero <ríe> tenemos la, nuestra sección eh, tan querida y tan amada por nuestra teleaudiencia. Claro, clara. pero antes, antes, obviamente no podemos dejar de lado nuestro gran hospizador, perdón, Stechon. Este Dígale usted primero, profe. ¿Quién es? Ronaldino.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 Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al 569-78690812. 569-78690812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Déjale grande Roland. Grande. ¿A ustedes, profe, les salió más como juvenil? A mí me sale más como locutor de, de FM antiguo. <risa> claro. Sí. <risa> Más los a los a lo Julio Videla. Pero a los clásicos, a los clásicos. Sí, pues que yo soy más clásico, profe. Claro. Exactamente. Pero clásica también es nuestra sección. Sí. Pero como tan hueón Exactamente, pues, profe, como tan weón. Pero también en este caso, eh, vamos a hacer una. Uh, digamos. ¿Cómo decirlo? Eh, El como va dirigido a otro segmento O a otra parte eh, Porque nuestra sección se refiere a la noticia Que eh, tenemos con la participación de Carosi en el eh, programa o en el documental que está emitiendo la red. Efectivamente, a ver. El, lo que pasa con Carosi, el, el caso Carosi le vamos a llamar. El caso Carosi. El caso Carosi. Eh, redes sociales ardieron, explotaron. ¡Fuck! o la caga! Completa. En Twitter, en Facebook. Está todo el mundo echando mierda. Eh, por culpa de la red. En, partamos, partamos de ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Carosi. Eh, Retiró participación en tandas comerciales Pues considera que documentar la batalla de Chile Es contenido político Estoy en este momento en la página oficial de la red Y esta es una noticia que la red está lanzando O sea, la red Propiamente tal Echó al agua a Carosi Ah ya, y, y le dijo a los progres Progres, aquí tienen material, por favor Aquí claro, tienen material, Indígnense. Aquí tienen pasta <ríe> Oféndanse, <ríe> <Sí>. <ríe> Oféndanse. Sí. A través de un comunicado la empresa de la familia Bofill señaló que jamás ha auspiciado contenidos políticos. Al respecto, podemos señalar que este es un contenido documental de una indesmentible realidad de Chile, que nos pesa hasta hoy por sus graves consecuencias a la estabilidad de la democracia y las violaciones a los derechos humanos. Profe, eh, pongamos un poquito en contexto. ¿Qué es eh, la batalla de Chile, este documental? Porque la verdad, yo me he encontrado hace poquito qué es lo que era. Eh, no, no cachaba. ¿Ya? ya, mira. Entonces, pongamos en contexto más o menos qué es lo que es. Ya. La Batalla de Chile es un documental de más de 6 horas que se produjo y se realizó entre los años 1972 y 1973. Era un documental que quería mostrar todas las bondades del, de, de la revolución con chicha y empanadas, como dijo Don Chicho. ¿Ya? Y que cuando ellos lo estaban haciendo nunca se imaginaron, ni se les pasó por la cabeza, que podía haber un golpe de estado. Entonces ellos muestran, entre comillas, cómo, cómo los, los, los chilenos estaban bien, cómo la gente bailaba y danzaba... En torno a, a nuevos ideales, a cosas tan lindas, eh, cómo se estaba instaurando la dictadura del proletariado en Chile y que por culpa de los fachos, los momios y, y la DC... Antes del pronunciamiento, profe. Antes del pronunciamiento, efectivamente. Entonces, cómo la, la DC, la izquierda, la CIA y siempre miles de enemigos invisibles uh -huh. intentaban desestabilizar esta obra revolucionaria y popular. Pero el, el documental abarca desde que asume Allende hasta el golpe o... Eh, hay o algunas fechas, digamos, que, que están faltantes en ese documental. No, el documental comienza a grabarse en el 72. Obviamente, te coloca una introducción de cómo llega Allende al poder, ¿Ya? pero empieza a filmarse en el 72. Ah, ok. Entonces, te muestra todo ya. En el 72 comienza el, la declive del gobierno. Uh -huh. Porque si hay que ser justo, el año 71 fue un buen año para Allende, fue un muy buen año de gobierno. El país estaba bien. El problema es un año de gobierno profe bueno por la gestión que hizo Allende o porque la cola de digamos de la bonanza eh, se le dio justo con el eh, primer <risa> año él? Se le dio la cola de la bonanza que venía, sí, efectivamente. Ah, ya. Porque después él comienza a tomar la eh, medidas, sobre todo en economía, que fueron funestas para el país y que provocaron su propia caída. Claro. Para poder frenar la inflación, por ejemplo, se de, fijaron los precios, y al fijar los precios apareció el mercado negro y las filas. Y ahí ya es cuando quedó la, toda la caca grandes matemáticos en ese, uh, <ríe> ese grandísimo tiempo matemático. No, como ahora también, pues acuérdate que los comunistas están, estaban vueltos locos porque el Banco Central estaba subiendo las tasas de interés pero ¿qué le pide a los comunistas, pues, profe? <ríe> <ríe> bueno, buen punto <ríe> Pídeles pensar o razonar, si se acuerden, no saben Sí, mira, hay una editorial en Radio Infinita de Juan Manuel Astorga ¿así se llama? Juan Manuel actor, que así pues. Ya, que la encontré genial. Que el loco va y dice así: como, ¿hasta cuándo los comunistas? Y le lo dice con esas palabras. Hasta cuándo los eh, comunistas le sean. Dejen tranquilo porque esto es una cuestión técnica y ustedes no cachan una. ¿Donde ¿No habrá tenido problemas él en el canal por hacer esa declaración o no? No creo, porque era un editorial. ¿Sí? Sí, el editorial de la Radio Infinita. No, y él es un rostro importante, entonces no. No, no creo que tenga mayores consecuencias. Sí, pues, pero de repente usted sabe, pues los canales, los, el periodismo está tan eh, progresista, está tan delicado también, que eh. con cualquier cosa se puede quebrar. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces tenemos a, a Juan Manuel Astegua que él termina diciendo eh, ustedes en economía no tienen derecho a hablar donde ustedes han intentado insta instaurar su régimen la gente se muere de hambre Fue sí como, es verdad ¡Oh! y eso es lo que la gente común no entiende no no si el comunismo es bueno porque le va a quitar a los ricos para pagárselo a los pobres es injusto es de la película, yo caché, Es de que robaron las monedas y robaron los foros. Claro, porque tenía conciencia de clase. Claro. Oiga, pero nos estamos viviendo el tema. Sí, lo estamos Estábamos viviendo. Estábamos hablando de la batalla de Chile. Esto, eh, como yo le preguntaba, ¿abarca entonces hasta el día eh, 11 de septiembre del 73 o eh, se termina antes este documental? No, se termina de golpe. <risa> de pronunciamiento y la boca le quedé ahí mismo. Ah, verdad, se termina de pronunciamiento. <risa> claro. No, el documental termina obviamente el 11 de septiembre del 73. ¿Mm? El director logra salir de Chile con todo lo, lo que había filmado y él se pone a editar afuera del país. Entonces él después presenta esta película, la presenta en distintas partes y en Chile estuvo prohibida hasta 1988, me parece, que no se podía no se podía dar en Chile. Ya. Porque obviamente te muestra un punto totalmente parcial ¿Mm? de lo que fue la historia, o sea, bueno, que para claro. que estamos con cosas, los documentales son parciales y sesgados, así que en eso no está cometiendo ningún problema. Uh -huh. Pero venir a mostrarla como eh, la indesmentible realidad de Chile que nos pesa hasta hoy, como lo plantea la red propiamente tal, eh, es complicado. Pero profe, entonces deberíamos tomarlo como un documental o como una propaganda? No, se puede tomar como un documental, sí, más que propaganda, sí. sí. Bueno, yo no he visto el documental, entre comillas, pero eh, si algo va a empezar a demostrar de que no habían problemas en ese tiempo y que de repente llegó eh, Don Sata, don por decirlo así, a hacer un golpe porque se le varó el poto ese día y se levantó de mala porque, no sé, Doña Lucía no lo había ido la pasada, eh, yo creo que más que una propaganda es que un documental. fue Claro, es que tampoco te lo muestra tan, eh, tan así, sino que te muestra ¿No? que el sueño latinoamericano el sueño socialista se ve truncado por culpa de la CIA por culpa de la guerra fría estadounidense y por culpa... la culpa es de todo el mundo menos de ellos. Ah, pero sí, profe sí. estos güeyes siempre tienen excusa y le echan la culpa siempre a los y se dan cuenta que siempre es el sueño de llegar a claro, nunca... pero nunca llegan al sueño no ¿Ah? <risa> Cuba qué? está hace cuánto tiempo soñando <risa> <risa> Cuba lleva 60 años soñando claro, y va a seguir soñando, y <risa> todavía no llegan al, al, al sueño, ni a la... La tierra prometida ni ha bajado el maná del cielo pero no todo, bueno. es, todo es culpa del bloqueo, si claro, no el bloqueo... es todo culpa de los demás <ríe> ay ay ay entonces sí, siempre hay excusa siempre hay excusa entonces bajo este contexto ¿Mm? la red transmite este documental y carosi dice saben que nosotros no no queremos que, que se transmita esto o sea, nuestra propaganda no queremos que esté en ese programa En ninguna claro. parte están diciendo que van a censurar Ni nada, ¿no? Dijeron, nosotros no queremos ver, vernos envueltos en esto Porque es contenido político uh -huh. Exacto, tienen toda la libertad de hacerlo ¿no? Claro, y acá es donde eh, Empiezan los problemas ¿Mm? Porque, a ver eh, Leamos entonces el comunicado que tiene la red Publicado en su página En ¿no? su página, ¿Qué? sí Exacto, dice Empresa si jamás ha auspiciado contenidos en la red Eso es verdad, ¿no? No, eh, había, había auspiciado antes, sí. Bueno, esto yo te estoy leyendo directamente de la página de la red.cl. Dice, lo que hacía a través de una agencia publicitaria era comprar espacio en tandas comerciales durante el bloque nocturno del fin de semana, el cual siempre ha tenido contenido político. Eh no así con eh, la batalla de Chile un documental premiado internacionalmente que relata los hechos previos y posteriores al golpe de estado del 73 el cual interrumpió la democracia con resultados graves de graves violaciones a los derechos humanos que todos conocemos eh, no lo consideramos un contenido netamente político, sino más bien un aporte social y documental para debatir sobre el Chile que queremos y una invitación a no repetir las conductas que como sociedad nos llevaron a caer en este espantoso clima de polarización y dolor para miles de familias hasta el día de hoy buscan el paradero de sus desaparecidos o un ejercicio sano de libertad de expresión aquí ya se empezaron a caer sí. ¿Eh? Dice En un país que avanza A pasos agigantados Hacia el reconocimiento De nuestros errores Y las mejoras sociales Que todos exigimos Para terminar con la desigualdad Sí, porque eh, con, con cáncer <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Rendir un homenaje A un premiado director Con un documental Que ha sido reconocido A nivel mundial Con uno de los más completos De la historia del cine eh, Y aportar con ello Al sano ejercicio De la libertad de expresión Es algo que nos llena de orgullo Y nos llama a pensar Por qué en este nuevo Chile Una empresa puede desmentir lo indesmentible señalando como argumento que no patrocina contenidos políticos acaso las tandas de nuestro horario prime en las que se enmarca la publicidad de caros y la red no es política eh, todas las semanas dice nuestro contenido eh, nuestros contenidos, este la recién tenido un corte editorial marcado que apunta al ejercicio de libre debate y el periodismo responsable, de la misma manera aportamos con esta primera emisión de en televisión abierta de la batalla de Chile desde ese rol periodístico que nos caracteriza Ampliando la mirada sobre los hechos recientes y mostrando el chile real, sesgado y roto que nos llevó a vivir uno de los periodos más dolorosos de nuestra historia reciente. Tildamos de mentirosos. Ojo aquí en esta. en esta. En esta parte Claro Titlamos de mentirosos por hacer esta denuncia que es simplemente irracional El área comercial de la red, encargada de las relaciones con la, las agencias publicitarias Entre ellas las que lleva la cuenta de Garosi, Recibió una comunicación el día de ayer solicitando la baja de esta, a, de esta tanda Ha pedido el cliente pues estábamos emitiendo la batalla de Chile Si eso no es censura, entonces ¿Qué es? <risa> Yo le explico a que es libre mercado <risa> <risa> exactamente, Es capitalismo, así sea Porque la gente decide qué mierda eh, patrocinar Qué mierda eh, patrocinar, como digo, valga la redundancia O no, eh, y dónde estar Mira, eh, se mandan un Twitter desde la red que dice Bueno, el canal confirma a través de su cuenta de Twitter Que efectivamente la empresa Carosi retiró su publicidad de la red Por emitir la batalla de Chile En ese sentido agregaron que contestaremos a esta insólita decisión que pareciera buscar una censura editorial a través de nuestras pantallas como siempre lo hemos hecho. Sin embargo, desde Carosi negaron lo anterior, explicando que por definiciones corporativas, la compañía no pisa programas con contenido político, como una señal de respeto a nuestros consumidores y a su forma de pensar. En este caso particular, nos encontramos fuerte a un error cometido desde la agencia externa de medios, Initiative, que no respetó nuestros lineamientos previamente conocidos por ellos, hecho que lamentamos profundamente. Mientras que desde la red volvieron a referirse a la situación. Tildamos de mentirosos por hacer esta... De, eh, tildarnos de mentirosos por hacer esta denuncia es irracional. Lo que acaba de leer el don Estecho. ¿Mm? En tanto, más tarde, Carosi, ahondar nuevamente la situación, añadiendo que nunca existió por parte de Carosi la decisión de participar en la publicidad de dicho programa la red propuso a la agencia externa de medios Inidiativ una bonificación con costo cero para aparecer con publicidad de Carosi en la pauta del programa La Batalla de Chile Dicha agen agencia externa No respetó los lineamientos previamente establecidos Respecto de no involucrarnos en programas De contenido político de ningún tipo Y aceptó por error la bonificación O sea, la red le regaló el espacio O sea, tan desesperados ¿estaban porque alguien lo, lo auspiciara O figurar con auspicio? Wow. O sea, si no, tenían que dar la hueá a 6 horas seguidas Claro <risa> Conocido los hechos por Carosi Nos comunicamos con la agencia Initiative Para que respetara nuestras definiciones corporativas históricas Respecto a esta materia Initiative comunicó ayer sábado al canal La Red Que no podrá usar publicidad de Carossi en programas de corte político, aunque esta fuese gratuita, enfatizando claro. sí, pues, en que carosi reitera su total compromiso con la libertad de los canales en términos de su programación. Como compañía no auspiciamos programas con contenido político, como una señal de respeto a las personas y a sus diferentes formas de pensar. Y como en el, este caso, disculpa, como la red, en este caso pues, se le ocurrió publicar esto, hacerlo público, o sea, los, los maricones fueron desde la red. Exactamente Porque esta era una disputa interna uh -huh. Y ellos van y la hacen pública Sabiendo lo que iba a traer con esto Y obviamente saltaron todos los ofendiditos Que ayer andaban Pero, oye, oh, oye Que andaban sensibles Estoy desgraciado ¿Sí? Ay, no como nunca más fideos Ay, boicota y <risa> Todas sus marcas A vivo oh. a, a la galleta a Livian Y no sé qué otras cuestiones más Sí Cauro, ármense con cortacartones Y vamos a rajar Todas las Todos los fideos Carosi Que encuentran en los super ¡Ay, oh, oh, más o daño Que van a hacer Uf. Terrible Y lo que yo más ¿Sí? me reía y Decía ¿Y qué, ven Si todos estos weones Que están reclamando Con cuida Consumen mercantos va a cuenta <risa> <risa> <risa> Ya, pongámonos cuico <risa> Cuisina <and Coke. risa> en ya, claro, que van a andar consumiendo caro. Si estos juegos no tienen un plato para nada, no, es pio, mierda, no, apenas con sal y aceite se venden a mí más marcas que dice usted. <risa> con todo el respeto que me merece Mercant, que re buena marca, igual, sí, porque es no, una pero no les da para andar con caro. entonces, claro, y voy, no compro más, nunca he comprado. Pues. <risa> claro, bueno. claro, ven las galletas esas hoy hoy las voy a cara. <risa> Uh, así que supuestamente ahora el, los pobres de Carosi están siendo funados por todas partes Oh, están re preocupados yo creo eh, eh, Pero sí, los que fueron maricones en este caso yo creo que fue la red se, se pasaron Y ojo, porque cualquier otra empresa que quiera auspiciar a la red con esta nueva línea editorial Va a tener que pensárselo dos veces bueno, en este caso, profe, de la sección se tendría que llam haber llamado, pero ¿cómo tan maricón? Claro. <risa> ¿Ya? En este caso, para la red. Claro. porque qué no deberían haberlo hecho público esto? No, pues era una cuestión interna y además la publicidad supuestamente era gratuita. Y eh, si tenía todo el derecho de decir que no quería estar. ¿Por qué? ¿Por qué obligar a estar en un, en un uh, documental o programa que él no quiere estar? Aunque haya sido político, a lo mejor de humor, si no le parece... Puede quitar su marca cuando quiera. Claro, si no, tiene todo el derecho. Si no quiere que su marca se vea asociada a este tipo de contenido, está en todo su derecho de retirar la, la publicidad. Es sí, lógico. Ahora, yo no Obvio. sé por qué la red estaba regalando publicidad. Eso también es insólito. Es que, profe, yo no sé eh, si a lo mejor iban a haber muchas empresas que quisieran auspiciar este documental. Po. Es el punto. O se iban a arriesgar. Mm, yo ah. creo que por ahí va. Sí, po. Mira, yo creo que WOM lo hubiese hecho. <risa> Pero que se juega en ese equipo. Ahora, en todos lados estaban así como... Bien, Víctor Gutiérrez, eres valiente, un hombre de principio, adelante con tu nueva línea editorial, estás haciéndolo bien y todas esas cuestiones. Ah, claro. Eso son buenos que no han leído pro, el prontuario del director. No, por. no. De hecho, a mí me parecería bueno. extraño, por ejemplo, que hubiera salido, no sé, pues publicidad de hipoglós, por ponerte un ejemplo. <risa> No sé, po, si de pañales, la dejo ah, ahí, la dejo ahí Claro, podrían haber tenido, no sé, eh, afamado como oficial <ríe> Ay, ay, ay. Eh, Pero bueno Esa fue la este polémica caso. de la semana Y el pero como tan weón que la verdad se lo tiene bien ganado Para que estamos con cosas Sí, pues, pero yo creo que como le digo Va dirigido a la red y va dirigido también a los progre ofendidos en este caso ¿eh? de que porque les quitaron una marca en su gran documental eh, documental propaganda, están eh, vueltos locos Claro, o sea, y, y iniciando una campaña para boicotear a Karossi y no comprar más productos Karossi ah. ah, Igual, después van a... Y, <ríe> y me da risa porque se ha dado cuenta que de repente las marcas grandes tienen como eh, marcas chicas que son variantes ¿Sí? <ríe> o y, y, de repente uno no sabe Compra un producto de una marca pensando que a lo mejor el producto es fabricado por esa misma marca y empieza a leer abajo fabricado por tal sí. Y se da cuenta que a lo mejor está fabricado por el mismo caro, Claro. claro bueno, van a estar comprando igual. Sí, sí. A carocio esto sí. no, no le va a pasar nada. Pero sí le puede no, pasar le a, a la red que yo creo que muchas empresas lo van a pensar dos veces antes de publicar o, de, o, o promocionarse con ellos. Porque no van a eh, no van a querer que les pase lo mismo. o sea Imagínate que quitan la publicidad porque no están obteniendo los resultados que la empresa quiere. Y los van a tildar de, de que lo están censurando. Ah, sí. ya profe, deberían dejar de auspiciar Ese canal de mierda <risa> si tiene pura programación <risa> Basura Sí, yo eh, Estuve viendo que tenían un programa Ahora como de travestis y cuestiones así Que creo que ha sido uno de los más eh, denunciado dentro del consejo de televisión algo sí, así ¿no? las locas parece que se llama la jaula de las locas no sé con la llama, calle hay puras drag queen y no sé qué. Ha, han hecho cuestiones así como de tipo pornografía por lo que entiendo yo que se ha eh, denunciado ese tipo de ah, cosas Ahí hicieron un acto de sadomasoquismo en vivo ah, sí, sí con látex con todo ah qué linda la línea editorial del director sí hermosa sí como, como para ver con los niños claro. de ese canal <risa> Eh, canal de mierda, bien se la creí bueno. <risa> Oiga, profe, ¿no alargamos mucho con este tema. Sí, pero sí. ¿le damos o no le damos con la, con la vuelta al mundo igual? Eh, Decíalo usted. Eh, démosle nomás. Sí, démosle. vamos, vamos, que se puede. Sí, pues. Oiga, llama a la policía en sueños. <risa> ¿Qué mierda es esto, profe? <risa> ay, ay, ay. ¿Un mal sueño? Dice. Traficante de drogas fue detenido tras llamar a la policía mientras dormía. <risa> este debería haber ido en la primera sección. ¿no? Sí, <risa> pero como tan weón. ¿Cómo tan weón? Dice, las autoridades creyeron que la persona al otro lado del teléfono se encontraba en peligro. Fueron a su residencia y se llevaron una sorpresa. Esta es la insólita historia. <risa> Mire, por dormirse con el celular en la mano Un presunto traficante de drogas Llamó en repetidas ocasiones al número de emergencias de Alemania ¿Cómo mierda llamar eh, a, a, con el celular? A menos que sea medio sonámbulo eh, Claro, o que tenga un, un número pre, pregrabado en el celular Que si uno lo mantiene sí, apretado, vos, pero... llame de emergencias, no sé bueno, sí. Las inusuales llamadas prendieron las alarmas de la policía Por lo que los operadores rastrearon la ubicación del teléfono para, responderle, para responder ante una posible situación de peligro Una patrulla fue enviada a la casa Desde donde se estableció la comunicación En la que solo se lograron escuchar gemidos y ronquidos <risa> <risa> Al llegar al supuesto lugar de emergencia El compañero de apartamento del hombre Que llamó, abrió la puerta Y las autoridades de inmediato percibieron olor a marihuana ¡Estamos! <risa> fumando la buena. <risa> a lo mejor el otro se está haciendo lo mío ¿no? Sí, no, a mí me vuela cuento pues, esto. Sí, como se trataba de una respuesta a una llamada a un, a un número de emergencias, los oficiales pudieron inspeccionar el lugar. Ah, o sea, que si tú llamas a emergencias tienen la facultad de ir y revisar toda sí, la Sí, porque puede ¿Sí? Ser, puede alguien estar en peligro, entonces eh, no necesitan una orden. ¿Eso se da acá o no? ¿profe? Se da acá, sí ¿Sí? ¿Vale? Well? Sí. Ah, entonces no voy eh, a dormir con el celular eh, cerca <ríe> Ni cagando eh, Allí encontraron marihuana, pastillas de éxtasis, anfetamina y cocaína Además de balanzas y una gran cantidad de dinero en efectivo no, <ríe> <ríe> no sé si es mal la cueva o esto ya es eh, ser demasiado obvio. El presunto traficante de drogas que realizó las llamadas alegó que... Eh, la policía estuviera en su casa inspeccionando sin una orden y argumentó que en ningún momento se comunicó con las autoridades. Su sorpresa fue cuando revisó el <risa> historial de llamadas. <risa> Uh, en este caso era mejor llamar a la claro. ex. <risa> Igual de peligroso claro tanto la persona que llamó como su compañero de apartamento fueron arrestados bajo sospecha de tráfico de ¿Cuáles? es ah, bueno sospecha de tráfico de droga pero en todo caso mire teniendo eh, marihuana Pastilla de éxtasis anfetamina y cocaína cuál es la sospecha claro más encima tenían una balanza y plata no. <risa> sí. no eso me lo escuché ahí no sé claro no si yo no vivo aquí estoy durmiendo en la sí, claro. nomás. Oh, pero hay que, hay que pero, ser muy buen para que estamos con cuestiones No podéis ser tan weón Pero ah. como yo no entiendo cómo. Eh, porque esto pasó eh, El 8 de septiembre ¿Mm? ya Hace muy poquito eh, no, creo que... Bueno, a menos que he tenido un celular que tenga muy poca tecnología, tecnología de, de bloqueo, Porque casi todos los celulares tienen tecnologías de bloqueo para cuando tú no lo estás usando ¿ya? Tecnología de, ya sea de huella, de patrón como mierda entonces marcar ya cada rato? Pero acuérdate que los celulares eh, igual, aunque estén bloqueados, te permite realizar llamadas de emergencia Sí, po, pero para realizar una llamada de emergencia, de emergencia eh, yo entiendo que hay que apretar como varias veces... No sé, la verdad, profe no sé, no me puedo explicar cómo A menos que haya sido un celular Con una eh, No sé, una especie de pantalla Predeterminada para poder llamar A emergencias Apretando en cualquier lado no ¿Y sé? ahora por qué un traficante tendría un eh, El número de emergencias puesto ahí? O sea, ¿Para qué? ¿Para qué? <risa> ¿Por Pero si le quieren hacer una mexicana? No sabemos. <risa> es verdad, muy Pero insólita esta la noticia pues. bueno, Es muy insólita <risa> Y más encima el compañero, no, no sé, pues no se percató. A lo mejor que eh, estaba tocando mucho. Bueno, también que lo iba a ir a ver bueno, si estaba hablando. Claro. No, me imagino la sorpresa, loco, abrir la puerta y encontrarse con la policía. Así, oh, me tiré. <risa> <risa> Fuimos buenos, <risa> lo siento. <risa> ¿Y cómo su <supieron>? claro. <risa> Chusa. <risa> oh. ¿Y ¿Cómo se vieron? <risa> Ahora, jala que el otro no se quede dormido en la cana nomás. <risa> Claro, oh no, ahí le tocan sí. la cuenta. Sí, Chuta. En verdad, bastante insólita <ríe> la noticia por pues la cago <ríe> No, demasiado Oiga, profe, vamos a una pausita para ya venir con el chile al día en el segundo bloque Y otras cosas. Oh, más sí, memeo, sí, memeo, memeo <ríe> Sí, pues se viene memeo en Capital de los simios. La Capital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 Oiga, profe, como todas las semanas, cuéntele a nuestra querida audiencia dónde nos puede encontrar. Híjale, el día lunes, tempranito en la mañana, ya estaremos en Spotify para que usted, rumbo al trabajo o a donde usted quiera, nos pueda escuchar. A las 10 de la noche, salimos al aire en punto .fm, punto .fm. Punto cl, bien, ¿no? punto cl, profe. Ahí está, era al revés, era punto .fm, punto cl, ahí sí. <risa> <risa> Lo dije al revés. Y el enfermo era yo. Sí, <risa> <Y> claro. <risa> Oye, la radio online a todo esto ya está dentro de una lista y me parece que la podemos ver también en Rolandino y PTV, así que... Ah, excelente. Sí, sí, te, te, te, la radio está creciendo cada vez más, así que muy, muy bien. muy bien. El día martes estamos en YouTube, porque en YouTube está todo al mano, así que el día martes ya salimos en YouTube ahí para que usted también pueda aprovechar de escuchar este podcast, el mejor podcast de Chile, según una encuesta que hicimos en Temo y Cuy. ¡Ja, <risa> Claro, la hizo la Academia. Claro, la hizo la Academia. Y nos dio el 20% de... claro. del mercado. Y también eh, vamos a estar subiendo cositas en Facebook, en Twitter, tenemos en Instagram. Así que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Oiga, profe, si le gusta, Se van a venir eh, varias cositas en YouTube también. Sí, sí. Ya, mire, a, después del 24 de, de, de septiembre, me pongo las pilas con el rincón del profe. Excelente, profe. Yo voy a estar dando unos tips. Bueno, ahí eh, las recomendaciones voy a estar hablando. Eh, así que ahí les voy a adelantar qué es lo que va a pasar. Sí, porque el canal eh, se va a reactivar. Vamos a, tener, eh, a tirar también secciones más cortas dentro del mismo programa. Así que claro. si usted encuentra una... que el programa es muy largo, va a poder escuchar bloques cortitos del programa. Una restru... Para que también lo pueda compartir. La reestructuración completa en YouTube. Éjale, eh, sí, efectivamente. ¿Y por qué después del 24 de septiembre? Porque se me para la... No, no, porque tengo... <risa> porque tengo que entregar mi tesis hasta ese día Así que ¿Sí? estoy, estoy terminando ¿El violador eres tú? El violador, sí, el violador soy yo <risa> Ah, no, pues esas son las tesis Las tesis, claro Entonces, una vez que tenga todo listo eso Ya debe tener todo el tiempo el mundo para lanzarme a hacer las cosas que tenía pendiente Buena, profe Y vamos con nuestra sección también eh, más amada por toda Latinoamérica Unida Sí, pues, pero primero con nuestro jingle Eso Chile al día. Chile al día. Con el Déjale. Que sale lindo. Sí, la semana pasada no lo tiramos. No, no, no lo tiramos. Si ahí Don Paco se lo olvidó, parece. Sí. O le dio celos. Claro. <risa> que estaba complicado cantarlo también, así que. Claro. Chile al día, señores y señores. Sí, pues profe, don MEO ha hecho tanta Don noticia mio... que sí que, que no que, no, que, que nunca, nunca te, te decides, decides. <risa> <risa> que Oye, eres candidato <risa> el Cervell en vez de tener el eh, cartel con el logo, al, afuera del edificio debería tener una foto del profesor rosa, diciendo ya para la wea <risa> <risa> todo caso si, sí, ay, confirma candidatura presidencial de Marco Enrique Sominami otra vez lo subieron, lo bajaron, lo subieron, lo bajaron Ve que la carecita no es la única que lo sube y lo baja Y claro, el Tricel también yeah. De hecho, al lado del meme del profesor Rosa va a estar la cara de, de Meo, así como niño símbolo <risa> Porque el tribunal calificador de elecciones, o sea el Tricel Rechazó la impugnación realizada contra la candidatura presidencial del líder del PRO, Marco Enrique Ominami su postulación había sido impugnada en segunda instancia por el tribunal electoral metropolitano debido al proceso judicial en el que se encontraba meo finalmente el tricel desestimó la sentencia del tribunal electoral regional y ratificó que el abanderado del pro estará en la papeleta de noviembre la sentencia del tribunal indica que al haberse dictado veredicto absolutorio a favor del señor marco enrique sominami necesariamente cesan todas aquellas medidas principales y accesorias que se prevé para la figura penal por la causa por la cual se le acusó. El documento además añade que correspondía haber puesto término, en su caso, a la medida más gravosa que puede afectar al imputado. Esta es la relativa a la privación de su libertad personal. Consecuentemente, corresponde que se ponga término también a la suspensión de otros derechos de menor entidad, tales como el derecho a sufragio. Meo fue absuelto de delitos electorales en el marco del caso OAS, por el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago No obstante lo anterior El abogado Mario Esquivel presentó un recurso Para impugnar su candidatura Debido a la suspensión de derecho a sufragio En la que se encontraba durante la tramitación De su causa O sea, Meo, como estaba libre de polvo y paja ¿Mm? eh, no, Lo que dice el tribunal es que No debería pesar ningún problema Ninguna causa, nada contra él Así que puede ser candidato Esa causa ya está cerrada y sacramentada, ¿cierto? Claro de hecho, me parece que condenaron a su ayudante, porque supuestamente él fue el que trajo el avión y todo eso, y que Meo no sabía nada. Oh, sí, pues no, si sí, no tenía idea de nada. Pues. Como siempre, ¿Mm? el, los platos rotos los terminan pagando otros. Claro, como Don Ramón se tapaba con migas de pan la oreja. No escuchaba nada, <risa> no veía nada, era como la. <risa> como gatica. <risa> <risa> era como encalado. Ah, claro. <risa> él tampoco sabía nada, ¿no? Yo contraté a una persona que me dijo que me iba a tener la firma en un día. Oye, eh, bueno, comentando así una cuestión nada que ver, estos bueno, es de la Constituyente deberían estar en el Vaticano, de, de, deberían ser beatificados. <risa> Hoy oh, sí, ¿Eh? sí, la cagó. O sea, de hecho yo creo que el, el, el Papa Francisco ya está abriendo un expediente con la lista del Tolueno, sí, pues. porque <risa> eh, resucitaron a, resucitaron a un muerto, muerto, claro, curan el curan cáncer. El cáncer. <risa> caso. No, y ahora el, el, este desgraciado pidió licencia. Obviamente uh -huh. va a seguir recibiendo platita por eso y todo. Estamos hablando del pelado Bade. Claro. Que es la realidad. Bien. Uh -huh. Bien. <ríe> pero la cagó el buen mentiroso. Sí, pues. Porque no solamente mintió para salir electo. Este loco viene mintiendo como hace 8 o 9 años. Bueno, comentémoslo un poquito más adelante, pero centrémonos ahora en medio, profe. Eh, sí. Yo le iba a hacer una pregunta. Él... CERVEL, en este caso, no es eh, fiscalizado por ninguna otra entidad, porque eh, ya como mucho, o sea, primero estáis, primero no estáis, después te saco, después no te saco. Eh, como lo comentamos, pasó también con algunos eh, candidatos a diputados, senadores, entiendo yo, del Partido Republicano y también de otros partidos que fueron rechazadas las candidaturas. Sí, por detalles técnicos que lo, que lo, fueron, lo rechazaron. No, uh -huh. el CERVEL es autónomo. Autónomo. Sí. En su nombramiento de sus funcionarios interviene el presidente de la República y el Senado. O sea, el presidente de la República tendría la facultad como de llamar la atención al Cervé. No, no. ¿No? Solamente los lo nombra, pero ellos eh, son independientes. Ah, ya y hay lo que Sí, pues, hay de distintos colores políticos para mantener entre comillas una imparcialidad. Uh -huh. Pero esa imparcialidad afecta principalmente a los partidos más chicos, porque ellos son los afectados. Los grandes partidos como la Desconcertación y la Alianza ¿Mm? mantienen sus cuotas, ellos no tienen problemas a ellos no les bajan candidatos ellos hacen todo bien, claro pero son partidos chicos de extrema izquierda y de derecha que están siendo afectados y efectivamente son estos partidos que en teoría le pueden sacar votos a los grandes conglomerados y es el punto que creo yo que es lo más complicado que tiene el Tricel en este momento su falta de credibilidad es que es demasiado profe, porque ya antes de mí habían tenido otros problemas, entiendo yo esta, esta vez ha sido pero brutales, eh. imagínate, eh, bajaron las candidaturas de bueno han calado porque descubrieron que eh, eh, había resucitado un notario. Pero con Boric no pasó nada, siendo pero, que hay, hay una denuncia de que el, el notario estaba en coma en ese momento cuando firmó, o sea, también tiene poderes mágicos. El de lo de Ancalado creo que fue al peo nomás. ¿no? También fue al peo, sí. No porque alguien se dio cuenta, sí, pero al, al voleo. Claro. No fue ningún tipo de trabajo exhaustivo que hayan revisado <ríe> el tipo de notario que autorizó la firma, ni las firmas ni nada. De hecho, eh, había mucha gente, eh, había mucho, muchas peticiones de que se revisaran las firmas de los constituyentes para ver si también estaban incumpliendo. Eh, pero el CERVEL se negó y dijo que no iba a revisar nada más. ¿no? Es que el CERVEL a ver, no le conviene hacerlo al CERVEL primero porque tiene poco tiempo, ¿Mm? porque ahora está, está dedicado a, a ver el tema de la, de, de la elección que se viene en noviembre. Entonces están trabajando a full en eso, se supone. <ríe> y no les conviene tampoco porque si encuentran pifias, errores de notario, es porque se les pasó a ellos mismos. Entonces ellos no se van a autoauditar, por así decirlo. Y imagínate el medio cacho en el que se van a meter. Qué lindo el estado, profe. ¿eh? Uf, sí. <ríe> es un cachito enorme, porque si ellos descubren irregularidades, ¿qué pasa? ¿Hay algún mecanismo de destitución por presentar firmas falsas? Me parece que no Porque la elección ya te valida a ti como... Porque la ciudadanía te escogió independiente de los problemas que tú tengas al presentar tu candidatura Por ejemplo, con el caso de Boric, él pasó por una primaria, la gente lo escogió a él Ya se validó, por así decirlo Claro. Fue mucha gente la que votó por él Entonces son más de las 30.000 firmas que él necesitaba Entonces, si es... Eh, es más o menos complicado porque ya Se descubren firmas falsas ¿Y qué vaya a hacer ahora? Si el loco ya es candidato, ya fue ratificado como candidato Pero no hay ninguna No sé, profe no, ¿Cómo como, como llamarlo? No hay ninguna instancia en que se pueda No sé, anular esto No, no, no existe no. absolutamente nada Esto ya fue, ya era. Ya, o sea, era ya hiciste trampa, te descubrimos Cuando ya la, la, la vieja pasó Y, y cagamos en este caso Ancalao, imagínate que Ancalao no hubieran detectado ninguna irregularidad en su momento ¿Mm? y que no sé, pues, ponte que, que en octubre alguien se haya dado cuenta que la firma era de un notario muerto. ¿Qué hacer? en este caso, eh, en primera instancia, el eh, MEO no tenía ningún impedimento como para presentarse como candidato. No. Y después... Eh, de eso, yo entiendo que fue fue antes de presentarse que había sido sobreseguido por esta causa. Sí, poquitos días. Poquitos Entonces, días antes. Supuestamente el Cervel no había recibido todavía la notificación y por eso no le había dado el pase. Ya, una pues. vez que el Cervel lo recibe, le dice ya, tú puedes ser candidato. Pero ¿eh? desde Punta Arenas una persona fue y mandó un recurso de protección al Cervel. ¿Ya? Y el Cervel dijo, ¿sabes qué? Sí, porque todavía no se le restituye el derecho a voto a Marco Enrique Minami, Ajá. por lo tanto no puede ser candidato. Y después el tribunal electoral dijo, no, pues si el loco ya está sobreseído, no hay por qué eh, mantener eh, esas causales, si el loco ya está libre de polvo y paja. Eh, se le lo restituye los derechos y por lo tanto puede ser candidato y vuelva a ser candidato Ah, pero fue por entonces una cuestión de, de tiempos en, en los procesos, es decir a Meo todavía no se le restituía el derecho a voto cuando eh, se le dio la autorización para presentarse como candidato Exacto, es una uno más de forma no que de fondo Perdón? Es una cosa más de forma que de fondo Y uno no teniendo derecho a voto no puede ser candidato No. Pero entonces dentro de los plazos estaría como ¿Bien lo que hizo el CERVEL? Técnicamente sí. Pero Porque, entonces, ¿por qué el mismo CERVEL se después se desdicebo? <ríe> es que son distintos salas dentro del mismo Tricel. El primero fue el Tribunal <ríe> Electoral Regional y ahora fue el Tribunal Descalificador de Elecciones. O sea, como una sala más amplia, es como, por así decirlo, la Corte Suprema del, del CERVEL. La que falló y en este caso dice, ya, sí va a la papeleta. Y de hecho, están haciendo lo mismo en este momento Gino Lorenzini ¿Ah? y eh, Sergio Tapia. ¿Y ustedes ven futuro a esas candidaturas? No, o ninguna. Sea, a, a... <ríe> O sea, yo ninguna. Creo que ninguna de esas va a salir, obviamente Pero a que la acepte el Cervel eh, Mira, el caso de Lorenzini es más complicado Porque él tenía eh, que no estar militando en un partido político Y tengo entendido que le estaba militando en, en el partido de la gente Claro Ahora, también hay una ofensiva de Tomás Josen y Holt Contra Franco Parisi ¿Sí? ¿Por qué? Porque eh, se dice que Franco Parisi tiene el mismo problema Que su partido no se constituyó un año antes de las elecciones, se constituyó hace poquito. Entonces él tenía que él tenía que ser, eh, eh, tenía que que ser estar o juntar la firma en este caso. ¿Mm? O, o porque el partido no estaba constituido más de un año. Entonces ahí hay un problemita burocrático también, en el cual el Tricel podría bajar la candidatura a Franco París, en teoría. Ah, y, okay. y yo creo que el más favorecido con eso es Sichel, porque la irrupción de París le quita votos directamente a Sichel. ¿Sí? Sí, sí. Ta tomaría todo ese descontento de la centro-derecha que no quiere votar por Cast? Ajá. lo tomaría Franco Parisi ah, y, que, okay. y que pueda terminar rondando en el 10% de la votación también, no digo que vaya a ganar pero no, va claro. a por ahí oiga entonces hasta esta fecha porque ya el Cervel puede cambiar la hueá cuando quiera eh, ¿cómo nos quedaría la papeleta? hasta el momento tendríamos a Eduardo Artés, a Meo al Guatón Boric a la llanita a Sichel, a Franco Parisi y a Cast tendríamos siete candidatos siete candidatos entonces sí bueno, también está por verse los candidatos que eh, van a ser eh, autorizados para el tema de eh, senadores y diputados. Claro, claro. Eh, durante esta semana ya el Cervel tendría que decidir definitivamente si acepta la apelación de, de Gino Lorenzini y de Sergio Tapia. Y en su caso también, ¿qué pasa con Franco París? Entonces ya en esta semana tendríamos la, la resolución de todas las candidaturas oficiales ya. Ah, ok. Oiga, profe, mándense un vaticinio. ¿Cuánto más o menos puede sacar MEO en esta en esta pasada? En esta pasada, un 3, un 4. No le doy más. ¿No? No, porque tampoco tiene espacio donde crecer. Su espacio ya fue cobatado por el Frente Amplio y, y en este momento lo tiene el Guatón Boric. Y los comunistas que no quieren votar por Boric van a votar por Artés. Pero Artés también va a sacar un 1 dos un 2%. Claro. Oiga, el, el MEO en este caso eh, no se ha aliado con ningún otro partido político como no. para después, si por ejemplo él, bueno, yo cacho que él sabe que no va a salir, bueno, pues si de ser presidente, yo creo que a lo mejor podría ser, haber sido el mundo Mágico, no sé, si hubiese sentido en este tiempo. <risa> de porque, claro, de <risa> pues. Pero en el caso, obviamente, ya cuando no bueno, vaya a salir, aliarse, no sé, pues con el Frente Amplio, con apoyar a Artes. <risa> Pero mira, o a, si el o ir a apoyar muy patuvo, ¿eh? el buen muy patudo fue y dijo que tenían que construir un programa de gobierno en conjunto. Con yeah. el guatón Bori y la llana ¿Eh? proboste Entre los tres No, hacía si muy parcial, güey No, ha si muy parcial No quiere perder ni pan Si se cuidó yo que que está muy falto de lucas Sí Ahora, sí. este loco estaba negociando Pertenecer a la concertación Ir ¿Eh? con una lista con candidatos para diputado y senador uh -huh. El drama es que como se tiró para presidente Se bajaron La concertación les bajó a todos los candidatos A diputado y senador Así que va sin lista parlamentaria Ah, ok Por un, un acto de egoísmo Oiga, yo también lo que tenía entendido Es que este gobierno era el gran asesor De Alberto Fernández de Argentina <risa> Por eso Argentina Está como está <risa> <Claro. risa> Eso en explica muchas también, cosas Sí, por supuesto, <risa> en Argentina también No hubieron elecciones, profe. pero yo no entiendo Qué tipo de elecciones si eran para senador Diputado, presidente eh, Cómo iba la cosa ya Porque este bueno, obviamente se si está eh, Asesorando a gente en Argentina Eh Menos pega va a tener si los de allá tampoco salen. <risa> claro. En este caso son elecciones primarias. Ah, ok. Sí. Pero son obligatorias. Es, es, es, es muy extraño. <risa> ¿Pero son para presidente igual? Eh, no tengo entendido que es para diputados y senadores. Ah, ok. Bueno, entonces todavía puede tener algo de pega este weón. <risa> <risa> claro. A ver, bueno. me, me parece así que hubo una sorpresa. Sí. Eh, vamos a buscarlo en este momento que para ver cómo le fue a mi ley. ¿De veras? ¿No hemos revisado como la fue mi ley? Sí, que están... me parece que igual eh, tenía un eh, porcentaje alto de aprobación, pero la verdad las elecciones igual no son muy... Digamos, no se pueden predecir. No, no, no, en Argentina es... <ríe> claro, en Argentina son muy diferentes a, acá. Sí. Son más radicales también. <ríe> eh, a ver, a ver, a ver, a ver... Oiga, vio ese meme de... El kirchnerismo pierde 17 provincias. ¿Kirchnerismo? Sí. Ah, cagó en medio entonces. Sí, perdió decir el en Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Fe. Y hasta ahora va abajo en la provincia de Buenos Aires, pero también perdió las cuatro provincias patagónicas, incluido Santa Cruz. Ah, ya no van a inaugurar más llaves ni asientos de plaza. Claro. <risa> a lo mejor más carteles. Sí, wow. Así que... Estamos viendo cómo se desmorona el kirchnerismo Sí Pero bueno, los de si no cacho, ¿dónde están? Meo va a tener que irse a Brasil a recurrir los amigos de allá, ¿no? <ríe> claro ¿No le queda otra? <ríe> ¿O con Bolivia? <ríe> también, ¿no? <ríe> no, pues ve que ya en Brasil le prestan los aviones Ah, ¿verdad? Que ya le prestan, sí pues. <ríe> Sí, pues ya le prestan los aviones para viajar po. wow Así que yo creo que con el paso a la hora, porque todavía no está todo cerrado Pero con el paso a la hora ya se va a definir más ¿Qué pasa con, con Argentina? Bueno, más adelante igual vamos a estar comentando eh, cómo van el, el tema de las elecciones en Argentina. Oiga, eh, profe. Sí. Dígame. No, que le iba a comentar que el, en, en otra gran noticia de la semana, uh -huh. bueno que eh, detenido y desmanes, incendio y saqueo se produjeron en la marcha del 11 de septiembre. No importa cuándo leas esto. <risa> o en qué año <risa> <No>. le leas esto. <acepto. risa> es siempre la misma tontera. Bueno, eso ya no es noticia, vos, profe. <risa> Los desgraciados quemaron una bomba de benzina, quemaron un taller de, de reparación de auto, se tiraron contra... ¿Contra la... ¿Cómo se llama esta cuestión? Contra la clínica de Ávila, también le hicieron mierda. ¿Sí? ¿Sí? No, y, y lo, lo más cómico es cuando Guillermo Tellier dice así como la juventud de hoy día está nuevamente con ese espíritu que teníamos cuando estaba el compañero Allende y, y, y toda esa tontera y uno decía oh estos weones. Lo único que hacían era eh, apedrar autos, robar, quemar, ¿En ¿verdad? dejaron la cagada. Como siempre. uno siempre, uno, uno siempre eh, se cuestiona de cómo la juventud. Eh, puede participar en estas cuestiones sin haber sabido o sin saber un poco de historia. ¿Pero usted cree que esa gente de verdad eh, sabe algo y a ciencia cierta igual eh, participa de estas eh, cuestiones de manifestaciones o marchas bien eh, extrema o es simplemente ignorancia? O sea, yo creo que saben lo que le han inculcado, por lo general profesores muy de izquierda, ¿Mm? eh, que buscan, en este caso, eh, eh, ¿cómo decir la palabra? Adoctrinar Adoctrinar, eh... esa Adoctrinar a los cabros Y efectivamente lo están adoctrinando Bueno, sí pues. Y estos cabros salen pensando en que la lucha es buena De que ellos están en lo correcto Que es lo peor O sea, como que No, si nosotros aquí estamos siguiendo el ejemplo de Allende eh, Abajo la dictadura, abajo Estados Unidos eh, Nos rompieron las piernas Nosotros íbamos a ser un país grande, soñador y, y diferente Yo no entiendo el país hasta cuándo va a empezar O sea, hasta cuándo va a, a pelear por este mismo tema y han pasado más de 40 años José. Es que les da de comer Imagínate, el Partido Comunista No tendría razón de ser sin el Sí, pues sin pero el han, pasado, han pasado Tantos hechos, tantos hitos en nuestro país No sé, pues es como si estuviéramos eh, Saliendo a manifestarnos No sé, por por la guerra del pacífico, por uh, la Vallada de Yemaipú, no sé, por weas que ya pasaron, no sé, así, Sé que a lo mejor las comparaciones no, no, obviamente no son iguales, pero son hechos, eh, digamos, históricos, ¿me entiendes? A, eso, a ese es el punto. ¿eh? Sí, pero eh, es que estos locos viven de eso, entonces van a seguir dándole, como por ejemplo lo que pasó en la red con la exhibición de la batalla de Chile, ¿por qué lo exhiben en esta fecha? ¿por qué no lo exhiben claro. en otra fecha? O sea, porque saben bueno, que hay pues, un morbo detrás de todo esto como dice usted, po. esto sirve para ir adoctrinando a las nuevas generaciones y ir contándole la, la, solamente una cara de la moneda claro, la historia. Sí, imagínate que el, en el mismo reglamento constitucional, o sea ¿Mm? claro, para los constituyentes, el tema de negacionismo, dice es, expresamente entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de marzo de 1990, o sea todo lo que pasó antes o después, no no sirve, eso no es negacionismo entonces, si, claro. si vamos, ah y solamente en Chile porque lo que pasa en otros países tampoco, o sea, eh, decir que en Cuba es una democracia no es ser negacionista no <risa> po, obviamente que no entonces ella ya... mire acá estaba leyendo un poco la noticia y dice que eh, Alrededor de las 9 de la mañana, se, del sábado 11, empezaron las convocatorias. Dice, eh, hora después, representantes de Partido Comunes acusaron no poder realizar un homenaje similar en el emblemático lugar que entiendo de en Morandía 80. Claro. Eh, se le negó a ir a entregar una ofrenda floral. Florida. 80 es en una puerta chica que está por Morandía, ¿cierto? Claro. Que esa puerta se restauró claro. en el gobierno del lago. Sí. Sí, porque durante, cuando reconstruyeron el Palacio de la Moneda, esa puerta quedó inhabilitada. ¿Por qué tiene tanta importancia esa puerta, profe? Porque por ahí entraba Allende. ¿No al ah, entraba de la por la puerta principal? No entraba por la puerta principal. ¿Y por qué? Estaba borracho siempre el viejo. <ríe> no, porque esa puerta daba justo eh, a su despacho. Ah, el despacho okay. de presidencial. Entonces él entraba por ahí. Ay, ah, pensé que era para que no lo hubieran curado. <ríe> Eh, dice durante la jornada Carabinero informó Que hay diversos desvíos En el centro de Santiago eh, Bueno Como decía usted profe Si está escuchando esta noticia Este va a sirve Para todo el 11 de <risa> <Sí>. <risa> No importa el año que sea <risa> Exactamente Pero acá eh, Dice Gary contra Hustler. Claro eh, subsecretario de Interior, Juan Francisco Cali, se refirió a los incidentes y dijo que quienes participaron en la marcha de hoy deben hacerse responsable de los desmanes ocasionados en las comunas de Santiago y Recoleta, con bombas de ruido, fuegos artificiales e incluso lanzamiento de bombas molotov en contra de carabineros. Vamos a poner una querella y <risa> quien caiga, quien responsable. responsable. <risa> Exactamente. <risa> Oiga, el discurso aprendido sí. esa sí, <risa> también todos los años, no importa cuando <risa> no, no importa. va a pasar lo mismo Sí. sí exactamente, contra quienes resulten responsables responsable. Dice, añado que el daño ocasionado a los vecinos, incluso con la participación de la alcaldesa de Santiago en la marcha, debe ser condenado por todo. Y mira encima la alcaldesa de Santiago, que mierda tiene que estar haciendo ahí. Es que es comunista, si sí, sí, pues, profe, pero hoy eh, es una autoridad, o sea, está representando una comuna, y la comuna no son todos comunistas, o sí, no, no. Po. Eso es lo que no entienden estos huevones. Pero bueno, ¿qué le haya pedido a estos zurdos? De, como decía Miley, profe claro. zurdos, de, <ríe> zurdos de mierda <ríe> Zurdos empobrecedores <ríe> claro. Oiga Miley, de repente o sea el chacho sí. El eh, hueón como que se grifa demasiado con, con la gente izquierda sí. Y que le dé la raya, tanta ignorancia junta Bueno, sí, po. Dice a las horas de la tarde, el sector de Villa Francia y de Estación Central se reportaron barricadas en avenida 5 de abril con quemachi en la que interrumpieron el tránsito. También esta noticia sirve para cualquier 11 de septiembre. Y 29 de marzo también. Ah, también, sí, pues, exacto. El día del joven delincuente. Sí, pues. Oiga, a propósito de jóvenes, profe, también quedó la cagada con una fiesta que hicieron en las cones, no sé dónde fue. En el parque intercriminal de la reina. Sí, La Reina fue. Sí. Oiga, la van a bueno, ¿Qué pasó Técnicamente ahí? ese parque pertenece a Las Condes, el intercomunal. Sí, sí, está ahí sí. entre Las Condes y La Reina. Ya. Yeah. Pero hicieron un una interfonda que se llama. ¿Interfonda? Sí, que era para todo lo universitario y de que hola cagabo llegaron todos, van somambo. Sí, más de mil personas llegaron a la masiva fiesta. <risa> o sea, el aforo a la mierda. No, o sea, está de hecho, había mucha gente que se estaba pasando por la reja. ¿Sí? Porque en la entrada estaban cobrando, me parece, 500 pesos. Ah, pero era una fiesta eh, con todas las de la ley, digamos. No. <risa> no. ¿No? ¿No era una fiesta organizada y todo eso? No. O sea, la organizaron y todo, pero sin sí los permisos correspondientes. Como, ya cabrón, nos vamos a juntar en tal lado, vamos, déjale. Ah, pero era una verdad, sí, eh... <risa> Organizada por redes sociales. Claro. Pero tenía hasta nombre, profe, por eso le pregunto sí, dice: Interfonda 2021. Toda la universidad invitada. Viernes 10 de septiembre a las 11 horas. Inter de la Reina. Esa información Ay. entregaba el afiche oficial de un masivo evento realizado este viernes en el Parque Padre Hurtado, el ex intercriminal, como le decían. Donde yeah. llegaron más de mil jóvenes entusiastas. Visionarios Entusiasta. también. <risa> la convocatoria bueno, se en hizo borracho. en la cuenta de Instagram Huechufonda. Eh, no, sí, Fonda 2021. En el afiche también se aclaraba que ninguna universidad está involucrada en el evento. <risa> Durante la tarde se viralizaron videos de redes sociales donde aparecieron grupos masivos de jóvenes bailando al son del reggaetón, con vasos plásticos en mano y también fotos que captaron una kilométrica fila de personas. <risa> en Avenida Francisco Bilbao que esperaban ingresar al recinto. Matías Galvez, de 23 años, estudiante de quinto de Ingeniería de la Universidad Diego Portales, fue junto a cuatro amigos al evento, dice ochero. En el Ec intercomunal cuenta que la fiesta fue en el sector de los quinchos, pero nadie hizo un asado. Al interior vendían alimentos y vestibles, comida y hamburguesas vegetarianas, fajitas con carne de soya, sándwich, además de terremotos y shots de tequila, entre otros tragos. <ríe> la clásica. <más. risa> claro. Se pasó bien. Era una fiesta para bailar y tomar con DJ como una fonda. En el ingreso estaban pidiendo el pase de movilidad y tomando la temperatura. Vi gente sin mascarilla, pero al menos mi grupo y la gente que estaba alrededor, en un sector más alejado del área del quincho, sí usaban tapaboca. Nosotros llevamos bolsas de basura para recoger nuestras botellas y desechos. ¡Ay, qué lindo! Oiga, pero por eso le pregunto, pues, profe, porque si estaban pidiendo pase de movilidad, si tenían DJ... Eh, se supone que algo de organización había en ese sentido eh, Y el parque, eh, no sé, pues se lo tienen que haber pasado entre comillas Porque eh, igual tienen que haber habido un lugar en específico donde se haya puesto el DJ Se haya servido la comida, se haya eh, revisado el pase Todas tonteras. fronteras eh, Sí, pero igual eso se puede improvisar Sí, pues, pero ¿para qué mierda pedir pase si va a improvisar? Que a lo mejor para tratar de hacerlo bien, por así decirlo. <risa> Mira, bueno, Al que no le hizo nada la gracia a todo esto, de la Fonda ¿eh? Universitaria, fue el alcalde, eh, José Manuel Palacios. Dice, es impresentable lo que ha pasado en el Parque padrotado. Hemos pedido a la Seremi de Salud y Carabineros que saque multas a la administración y por ponde, si es necesario, cerrar el parque durante las fiestas patrias. Esto es una responsabilidad, dijo Foscado. Una opinión muy distinta y más relajada tuvo Sergio Muñoz. ¿Quién es ese desgraciado? El supervisor general del parque Padre Hurtado. Los jóvenes se portaron bien. <ríe> Aclara que en la fase 4 del plan Paso a Paso, el recinto tiene un aforo de 10.000 personas y que en el ingreso hubo control de los asistentes, quienes debían exigir su pase, exhibir su pase de movilidad. De todos modos, hubo algunas personas que ingresaron de forma informal que saltaron las rejas perimetrales cuando eh, determinamos cerrar las puertas para no sobrepasar el aforo. Eso fue cerca de las 15, 30 horas. O sea, si la cuestión era a las 9, ¿A las fue o no? Había fuego, no eh. Aquí eran a las 11 de la mañana, a las 3 y media ya estaban curados, pues a las 11 de la mañana, sí, ¿cómo te ponía a tomar esa hora? Eh, bueno, sí, el la yo lo he hecho así que <risa> <risa> Ah, bueno. ese fue el único problema pero... que tuvimos pero no pasó a mayores siempre estuvo carabinero y seguridad de la reina segura. El evento fue muy tranquilo para la cantidad de jóvenes que llegó. El promedio de edad debe haber sido de 22 años me llamó mucho la atención el control de la juventud en comparación con eventos de años anteriores no hubo ningún disturbio ni falta de respeto con carabinero, dice supervisor. La CRM Salud Metropolitana realizó una revisión en el recinto, mediante un comunicado explicó que una vez finalizada la fiscalización, la autoridad sanitaria evaluará posibles sanciones a quienes resulten responsables, entendiendo que el evento fue autoconvocado <risa> por medios de redes sociales. ¿Viste? De nuevo lo mismo. <risa> claro, <risa> a quienes resulten responsables. Según Muñoz, al finalizar la fiscalización de la Ceremia de Salud, el organismo dejó un acta de recomendaciones, pero nada grave. No hubo ningún sumario. <risa> Oye, que tampoco hubieron detenidos ni nada así. No, al parecer No. ¿No? no. Puede que alguno que y... haya estado más curadito y cosas así, pero no... Pero alcanzaron a dejar limpio estas cosas, bueno, ¿no? No tengo idea. No sé si todos ¿No? habrán llevado sus bolsas de basura. <risa> <risa> pero igual, yo que he hecho que fue tan masivo porque, bueno, los tenían amarrados estos pobres cabros también. Sí, más pa. de prácticamente casi dos años ya, por profe ¿no? Año y medio más o menos. O le, o le estoy poniendo mucho, sí, como año y medio, sí, tiene razón. Año y medio ya, eh, que estamos con esta cuestión de, de la pandemia Y que están los cabros encerrados sin poder salir a las discos, a los carretes que Claro, y casi sin clases presenciales, no tienen contacto con sus, col, con sus colegas No pueden engrupirse claro, las minitas dijeron fase 4 está en la de nosotros, vamos a hacer más o más claro, Ahora, si en el parque eh, estaban con... O sea, por lo que sale acá en el parque sabían Porque estaban ellos tomando el, la temperatura y todo Por eso le digo, y un aforo algo para 10, de organización están cagado la risa, llegaron 9.000. <risa> Pero si había 9.000, tiene una foro para 10.000, entonces ¿en qué estaban incumpliendo? Ninguna pasa. ¿Y eso en qué le afecta boca? <risa> sí, es. Es que, a Boca? Exactamente, pues. A lo mejor están muy complicados porque están los 9.000 juntos en el parque, en el sector de los quinchos. Ah, claro. Es, es, no respetando la distancia social, entonces yo creo que por ahí por ahí va. Sí. ¿eh? Ah, dios Bueno, igual yo cacho que. el eh nada he pasado la raja a estos cabros, chicos. Sí. Y, y algo aprovecharon. Medio mambo. Sí, porque se paró antes de, irle, de la hora, digamos, indicada. A ah, si sí, le dais larga a estos cabros, se quedan todo el día. Sí, no. Parte de la imagínate noche. que cerraron a las tres y media. Pero. Eh, ah, ¿eh? Si cerraron a las tres y media, la gente siguió adentro. Y ahí fue cuando la gente empezó a pasarse por la reja. Ah, ya. Entonces. Y ellos con la tele y toda la cuestión. Se también del horario. Claro. Pero no, está bien, profe. Yo no sé si, si a lo mejor eh, estamos un poco mal por el tema de la pandemia, pero bueno, ya estamos en fase 4 los casos han disminuido considerablemente, creo yo. Eh, y en momento ya empezar a vivir. Eh, un poco más normal sí, ¿sí? ya estamos chatos ya sí por, aparte que se vienen la fiesta entonces es momento como de empezar a pasarlo sí bien. efectivamente Así que debería, deberían haber avisado estos cabros de mierda para haber podido ir al carrete sí, <risa> para pa haber ido claro para haber ido por haber llevado su, su cooler con sus melones con vida oh ahí. qué rico oh, ahí tirado de water al sol. sí qué rico cierto no, bro, pero nosotros bueno. íbamos solamente a entrevistar gente, nada más. O sea, no, nada más, profe. Antes, sí, pues, para nuestro programa, la capital de claro. los simios. Oiga, vamos a una pausita y ya volvemos con el último bloque. Vamos, pues, don Secho. Listo, ya volvemos acá en Capital de los Simios. La capital de los simios. <risa> Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La capital de los simios <risa> <risa> Oye oh yeah, oh yeah. Así pues Don Station tenemos para este bloque, una nueva sección, bueno, ya no es tan nueva porque la tiramos la semana antepasada. Sí pues, la habíamos aplicado y eh, queríamos probarla, eh, pero yo como la semana pasada estaba indispuesto. <ríe> claro. <ríe> la dejamos en stand-by, pero volvamos a esa sección, profe. Eh, que tanta gente claro. se hace y, y pregunta, ¿qué es? Claro, ¿qué ¿Ya? es? En este caso me llega una carta... De, de, de un personaje bastante importante entonces ¿Ya? quiero quiero proceder a leerla me dice ¿Sí? estimado profesor me gustó mucho su explicación sobre la escuela austriaca de economía pero el otro día en una entrevista me preguntaron qué pasaba con el conflicto limítrofe entre chile y argentina y la verdad quedé más perdida que los 600 millones de dólares del ministerio los que pediré, así que me gusta me gustaría preguntarle profesor qué pasa con el conflicto entre chile y argentina Atentamente, Yacenita. <risa> Ay, Muy bien, querida Yasnita. Sí, tenemos un conflicto grave, bastante potente, que ha pasado colado por todos los medios de comunicación. Pero que tanto Chile como Argentina se están en, en, en este momento en, entrevesando en un conflicto. Que aquí estamos con cosas. La, la principal causal en este momento es por culpa de Argentina. Es un conflicto limítrofe por la proyección del, de la plataforma continental en el extremo austral del país, donde termina Chile. Si ustedes pueden ver un mapa de Chile en la zona austral, hay una línea que baja por el paralelo del Cabo de Hornos y hace como un cuadrado y baja. Y para un lado es Argentina y para el otro lado es Chile. ¿Cuál es el problema? Que en el 2008, entre el 2008 y el 2011, y después con posterioridad en el, en el 2016, Argentina modifica esa línea. Y esa línea es un tratado que se había firmado entre Chile y Argentina en 1984. ¿Por qué es tan importante? Porque es la proyección hacia la Antártica que tiene Chile. Y que tiene Argentina también, por la que los dos países están reclamando soberanía. Entonces, los argentinos, desde una de sus islas, eh, colocan las 200 millas marítimas y hacen como un huevito, una, una especie de huevito, como una guatita en ese límite. Y dicen que eso les pertenece a ellos. Entonces, supuestamente, esa línea no se podía tocar ni modificar. Y Chile dice, bueno, si tú estáis cambiando los límites a tu cuenta, nosotros también. Y el 21 de agosto, Chile presenta ante el mundo su plataforma continental extendida. Que pasa por esa guatita que tiene en, en el límite austral. Mira, vamos a sacar un extracto de esto y lo vamos a subir con una, con una foto para que la gente también pueda verlo bien cuando lo tiremos a YouTube. Y Chile pasa por toda la proyección argentina hacia la Antártica. Desde la isla Diego Ramírez tira 200 km, las 200 millas marítimas y se superpone a la proyección antártica. Y eso que Chile solamente habla de la plataforma continental, ni siquiera la proyección marítima que viene después de ella. Por lo tanto, Chile estaría tomando todo el sur del límite del y dejando a Argentina sin proyección eh, Antártica. Entonces los argentinos están recalientes, imagínate, le están quitando una parte de su territorio, que según ellos es su territorio. Lo están cagando y se dieron cuenta. Eh, claro, y se dieron cuenta. Entonces, obviamente, eh, pegaron el grito en el cielo y dijeron, ¿por qué Piñera hace esto? O sea, ¿cuál es la lógica si le quedan 80 días de gobierno? ¿Mm? ¿Por qué va y, y hace esto? Bueno, esto es algo que el gobierno tendría que haber hecho hace mucho rato, porque yo creo que Piñera, visionario, <ríe> sabe que no va a salir un presidente de afán suyo. sí. Y que por lo tanto a eh, cualquier presidente que venga no le va a tomar la verdadera importancia que tiene esta proyección. Imagínate, sale el Guatón Boric. Claro. El Guatón Boric es eh, eh, eh, los hermanos argentinos, no tenemos por qué hacer nada y va a dejar que nos pasen por encima. Imagínate, sale Meo. <ríe> le regala todo lo cuestión. No, sí, se Aparte igual. que le va a regalar a Bolivia el altofagasta Claro. <ríe> Regalaría todo el, el Estado Austral. Entonces, Chile se anticipa a, a que un nuevo gobierno no haga nada y lanza estos límites. Ahora, Chile los va a presentar en la Convención del Mar. ¿Qué fue lo que pasó? Que los argentinos presentaron también sus límites en la Convención del Mar y nunca hablaron con Chile. O sea, ellos modificaron sus límites a la mala, a la que te criaste, y no hablaron fue, con Chile. Eso fue en primera instancia. Claro. Entonces, ahora Chile también hace lo mismo: modifica sus límites y sobre, eh, superpone con los límites argentinos y a los argentinos de verdad que la proyección que hace Chile no les conviene pero para nada, a pesar de que Chile se ajusta todo lo que hace Chile se ajusta a derecho internacional, Claro. porque tenemos esa isla que son las islas Diego Ramírez y desde ahí son 200 millas, o sea, lo que hace Chile es colocar 200 millas por el, el sur del límite que, que se que proponía Argentina entonces los argentinos dicen que el límite de, del Cabo de Hornos no, no se puede traspasar y los chilenos lo traspasan hacia el lado argentino, entonces este conflicto va a estar en las cancillerías durante mucho tiempo ojalá que todo esto se pueda resolver de forma diplomática, pero fueron los argentinos los primeros que cambiaron si ellos no hubieran cambiado el límite no habría pasado nada de esto pero ellos al cambiar su límite que es por un, un, un cachito más que, que toman de, de mar eh, Chile eh, coloca su límite y pasa por encima ¿Ves? bueno los Kirchner donde pueden chantar la mano sí, sí, la verdad es que fueron los argentinos los que los que cometieron el primer error por así decirlo por querer avivarse al final salen perdiendo, porque claro. si se acepta la tesis argentina de que existen esas 200 millas desde esa isla, se tiene que aceptar también la tesis chilena de que desde la isla Diego Ramírez hacia el sur también tenemos esta cantidad de, de, de mar territorial que nos pertenecería. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada, sí. Lo que hizo Piñera acá fue como lero lero, ya claro. que ustedes no, no nos preguntaron nosotros tampoco les preguntamos a ustedes y le presentamos al mundo cuáles son nuestros límites marítimos Y se jodieron <risa> Oiga, profe, pero aparte de eh, soberanía, digamos, territorial ¿Hay algo más en juego dentro de ese eh, rango de espacio o de ese terreno? Mira, es mar, es un pedazo de agua <risa> ah ya, yeah. no, obviamente que también hay eh, recursos económicos involucrados ahí po. claro, pero lo que más influye es la proyección que va a tener Chile hacia la Antártica porque le corta todo el camino a Argentina ah ya yeah. entonces Chile y Argentina están reclamando una porción de la Antártica muy parecida junto con Inglaterra ¿Mm? entonces Chile al cortarle el paso hacia la Antártica se, se queda con una proyección natural hacia la península Antártica entonces reafirmaría más el derecho chileno que el argentino al momento de hacer la, la reclamación del territorio y eso sí que es importante son súper importantes estas cuestiones porque como decía usted si sale cualquier otro presidente que no defienda la soberanía y la regale eh, hay mucho, mucho problema en este sentido como usted menciona el tema de los pasos el tema de... de, de... De, de los conflictos que se van a generar entre los dos países Y usted cree que a lo mejor si esto no se, se resuelve de buena manera puede haber un conflicto ya más grande Mira, esto está a la misma altura del conflicto del canal del Beagle A ese nivel, como el que hubo el 78 Entonces podría escalar Ahora, Argentina sabe que en este momento no tiene nada que hacer Chile con los dos submarinos que tiene se pide a toda la fragata Argentina Y, y no sí, se van a dar pero... cuenta porque no lo van a ver no, les hondeamos una pura bandera inglesa y se cagan de miedo. A su... <risa> no, pero ellos saben que en este momento no tienen ni siquiera en Fuerza Aérea, no, no tienen por dónde. O sea, no, con no un puro yo... All England Toffee los cagamos. Un, claro, con un All England Toffee fueron buenos los, los argentos. Entonces lamentablemente para ellos eh, solamente pueden eh, apelar a la ONU y a instancias diplomáticas. Pero acuérdense, los argentinos son vivarachos, siempre han sido vivarachos en ese sentido. Saben, eh, tienen excelentes relaciones diplomáticas con, con la ONU. Ah, claro. Y con la Convención del Mar y todo eso. Entonces ellos pueden incluso hasta hacerse las víctimas ahora de que Chile fue y les quitó su, su, su pedacito de terreno y bla, bla, bla. Claro. Entonces Chile tiene que ser bastante inteligente, sobre todo en la Cancillería ahora. y tienen que tener mano firme y no dar su brazo a torcer. O por lo menos que los argentinos retrocedan hasta el tratado de 1984, que fue el que fijó los lo últimos límites, en el cual Chile igual sale perdiendo, porque ¿Sí? el auto arbitral del Papa le había dado a Chile una línea diagonal, y toda la proyección hacia el sur, y los argentinos lo cortaron con un paralelo, y eso fue esto, pues? eh, irrenunciable por parte argentina en esa ocasión. Ah, ya. Bueno, esos tratados todavía están vigentes hasta sí. altura. Bueno, técnicamente Argentina al presentar ante la Convención del Mar su plataforma continental extendida, violó el tratado del 84, por lo tanto, técnicamente ya no tendría validez. Y es por eso que Chile también presenta su propia plataforma continental extendida. Pero, ¿y, eh ¿un país puede presentar una, un requerimiento así y pasarse por el aro del Triunfo el, el tratado? Eh, Argentina lo hizo. ¿Y eso es lo que le está trayendo consecuencia sí, ahora? Sí, po. pero los tratados son tratados, entonces yo sé que se revisan y tienen que después ir a esta instancia, de... igual, como, igual que se hizo con Bolivia. Claro, pero siempre y cuando se pida un arbitraje, si no se solicita arbitraje, los países mm. pueden solucionar sus problemas como ellos quieran. Ah, claro. el drama es que ninguno de los dos países va a querer ceder porque es muy importante esa proyección hacia la Antártica entonces se nos viene un conflicto bastante pesado que nadie está tomando en cuenta que nadie le está tomando el peso real eh, que debería, yo no he visto ningún candidato eh, que hable bueno, acá le preguntaron una vez sobre ¿Mm? esto y él eh, se mantuvo firme y dijo que que lo que había hecho Piñera estaba bien en este caso claro pero a, a los otros candidatos yo no he visto que les pregunten así que Yanita si te preguntan ya sabes lo que tienes que contestar para, no, para poder salir adelante no van a contestar me puedes repetir la pregunta por favor es <ríe> claro. lo van a contestar <ríe> que los 600 de qué ¿Que claro. dónde están <ríe> eh, <me> paso <ríe> claro paso <ríe> claro es que salió del Mercurio esta mañana le el Mercurio <ríe> van a responder sí. profe. así que eso tendríamos por esta sección de esta semana de qué es recuerden si usted quiere saber algo que es cualquier cosa escríbanos a capitaldelosimios.com capital con K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 And la tienen ahí todo para ver deporte, películas, serie, La única cosa que no las recomiendo ver son los partidos de la selección. <risa> Puta qué terrible, bon. Un punto de nueve. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. <risa> bueno, nos es queda la otra fecha triple que ahí tenemos, estamos ligados a sacar nueve puntos si no fuimos buenos. No, profe, si ya la calculaban en alcanza, si ya fuimos buenos ya. No, todavía bueno, alcanza. Y a, a para la grada no me van a encantar. <risa> claro. Pero son conscientes de la selección, ¿viste? Porque evitaron que la gente se. se, enudar, se endeudara, claro. claro. Sí, ahora que vamos a tener la inflación por las nueve. Claro, con el cuarto retiro. <risas> sí, pues. Bueno, faltaron jugadores en todo caso. Sí, sí. sí. Pero para los otros países también. No jugó Sánchez, no jugó. ¿Quién más? El Bren Beretón, Alta. ¿Beretón parece que se incorpora próximamente? Para la otra sí. ¿Eh? ¿Vargas sí. parece que tampoco jugó? Eh, jugó, pero no jugó, claro. <risas> ¿Ah? Jugó, pero no jugó. Ah, ya. <ríe> Al igual que vulgar. Sí, sí ¿Jugó, el barca? Jugó, jugó el otro Vargas. Jugó el otro el, Vargas, el malo. Ah, ya. <ríe> Yo pensé que el de los cocos largos la abuela claro. <ríe> sí, también. Oiga, profe, ¿y nos trae alguna recomendación esta semana? Oh, sí. Para esta semana, bueno, les le comento que salió ya la casa de papel, temporada final. Oiga, una pregunta Yo por ahí viví que están, habían algunas estatuas de la Casa de Papel Por um, Santiago, Estación Mapocho No sé si se enteró de eso No, tiene que haber sido ¿No? publicidad Sí, pues era como publicidad Y los fanáticos estaban como llevando flores Había como una romería, entre comillas Es que pare ¿En? parece que hay un personaje que muere Mira, yo vi los dos primeros capítulos Y, y hasta, hasta el momento se mantiene ahí Pero están eh, bastante buenos esos dos primeros capítulos Entiendo que esta es la última temporada Sí, la temporada final Nada. Ah, entonces, también está, obviamente están rolando en IPTV. Roland Por supuesto. Comienza la, también la temporada final de Lucifer. ¿Mm? Pero hoy día les traigo la segunda temporada de Bonding, serie originaria de Netflix. Que ya la tocamos la primera temporada en, en un capítulo de la, de, del año pasado. Que es una serie bastante extraña. Que en su segunda temporada, la verdad, se desinfló y se fue a la mierda. ¿En serio? Sí. Era una serie bastante buena. Con un humor muy absurdo, un humor muy negro. Que trataba de una Dominatrix que estaba estudiando psicología en la universidad y te mostraba toda la, como la interna del mundo de, de los fetiches ¿Mm? ella contrata a un ex amigo de la secundaria eh, para que fuera entre comillas su guardaespalda pero el loco no, no guardaba la espalda de nadie era un loco flaquito chico que no como guardaespalda no sirve pero lo quería como su asistente por así decirlo y en esta segunda temporada supuestamente este personaje como que lo, logra romper su tabú el personaje quería ser cómico de stand up entonces él se disfraza también de, de cuero, sadomasoquismo y sus shows son a hablar de esos temas, de que él es gay y de que cómo es ser gay y un, un amo dominatrix. Pero la historia comienza a tambalearse porque él tiene una pareja que la pareja después lo, lo niega porque está en un ambiente muy machista. Entonces él se siente mal, la, la dominatrix también tiene un, un pololo por así decirlo y uh -huh. el pololo como que no salva a nadie. Y la historia se empieza a poner fome y reiterativa, pierde toda la magia y toda la chispa que tenía en la primera temporada Y la verdad queda supuestamente en una temporada final, pero te deja un final muy abierto Que yo pensé que venía una tercera temporada, pero no, eh, son solamente segunda temporada Así es que como primera temporada, como digo, muy buena, segunda temporada la verdad, eh, un, un, poco? un fiasco Ah, guatea, la segunda temporada completa. Sí, no, la segunda temporada es un fiasco, lament la, lamentablemente. Mira, si de todas formas ustedes la desean ver, no, los capítulos no son tan largos. Son capítulos de entre 3 y 15 minutos cada uno. Y la segunda ah, temporada okay. tiene 8 capítulos. entonces ¿Mm? Son 15 capítulos en total la serie, entre la primera y segunda temporada. Entonces tampoco es que sea tan terrible. no sí Pero la primera temporada en verdad vale la pena, entretenidísima. Pero como digo, la segunda temporada pierde todo ese humor negro que tenía y... Colocan conflictos como un poco más serios, pero a la serie no le viene bien eso. Entonces, lamentablemente, esto que se, se estrenó hace poco, la segunda temporada, ya no, no es lo que era. Lamentablemente, remataron mal. Como pasa con otras series, por ejemplo, The End of the Fucking World. La primera temporada es espectacular. Uy, la serie buena. Pero se le ocurrió hacer una segunda temporada, por pura ambición. Y la terminaron cagando Pero Esa esa serie sí que la mataron Y la mataron ¿Pero con ¿Pero había cana. cerrado bien Esa serie en la primera temporada? Fue buenísima Muy buena ¿Sí? The End of the Fucking World eh, También Capítulos cortos eh, Pocos capítulos Te dejaron con mucha gana Y cuando volvió La segunda temporada Era un alfajor de caca Literalmente sí Pero malísima ah, Pero la echaron a perder Con, con, con ganas Entonces Eso pasa con algunas series Que sí, eh, Tenían una vida corta Mejor haber muerto en la gloria Con una sola temporada Claro Claro. Pero la ambición puede más. Así es que, señores de Netflix, no la sigan cagando, por favor. <risa> oh, lo más probable es que si son malas, la gente no la ve y no haya tercera temporada, profe. No, no. No, de hecho, está ese, eh, se dijo que era temporada final. A pesar de que el final es muy abierto, pero mm. se dijo que era temporada final. Yo, la verdad, me aburrí ah, viendo no. los capítulos, así que no. Es como una anti-recomendación. Ya. <risa> <Yeah. risa> Usted, no lo haga. O sea, si quiere ver Exacto. la primera temporada, se va a cagar de la risa. Muy buena, ¿Eh? pero la segunda no, no, no vaya con mucha expectativa. Así que eso sería pues Y Don Estecho, ¿usted bueno, qué que nos trae para esta semana? Mire, yo voy a hablar un poquito del Playstation Showcase Que se hizo el día 9 de eh, septiembre Donde se anunciaron varios jueguitos nuevos Varios lanzamientos para eh, Playstation 4, Playstation 5 en este caso ¿ya? Y voy a repasar más o menos los juegos que se mostraron Y las fechas más o menos de lanzamiento Son varios juegos, así que no los voy a nombrar todos Yo creo que voy a nombrar un poquito más eh, Los juegos más importantes Como por ejemplo Marvel Wolverine ¿Ya? Se viene el segundo Spider-Man, Marvel's Spider-Man 2, eh, Gran Turismo 7, eh, <coughs> Caballeros de la República. Va a ser un remake de un juego que se lanzó originalmente exclusivo para eh, Xbox, la primera. ¿ya? ¿Sí? Y también hay un juego bastante interesante que es nuevo que se llama Project Eve, que es con una mezcla entre Bayonetta y eh, David Craig. Esta se ve bastante prometedor. El otro jueguito que eh, también eh, se mostró es el Horizon eh, Forbidden West, que es la segunda parte del Horizon eh, actual que está para PlayStation eh, 4, que se llama Horizon Zero Down. Eh, bueno, y también otros juegos por ahí eh, que, que se mostraron, que son bastante interesantes, como Ghost Runner, por ejemplo. Eh, algunos juegos de esos se van a lanzar, por ejemplo, el eh, Ghost Runner, que estaba diciendo yo el 28 de septiembre. Ah, ahora ya. Perdón. Sí, ahora ya. Eh, se viene FIFA 22 también el 1 de octubre, eh, una remasterización del eh, juego Alan Wake, Alan Wake fue un juego que fue exclusivo de Xbox 360 y PC, que es de un, es de un eh, escritor, pero un juego muy bueno de suspenso, que ahora por primera vez va a estar disponible para PlayStation el día 5 de octubre, eh, con la remasterización correspondiente, ¿ya? el otro juego que se va a lanzar pronto también es el Far Cry 6, ¿ya? se los recomiendo también ese, muy bueno eh, Battlefield eh, 2042 el 22 de octubre eh, Marvel, Guardianes de la Galaxia el 26 de octubre eh, una remasterización también de un juego que se llama Project Zero, que es de la saga Fatal Frame eh, que se lanzó originalmente en exclusiva para Wii U ¿ya? que se llama Maiden of Black eh, Water eh, este juego se lanzó eh, si no me equivoco solo en Japón eh, para el Wii U pero ahora viene remasterizado y se va a lanzar el 28 de octubre también para PlayStation ¿eh? y eh, bueno otros juegos como Daylight 2 también que ya esos juegos son para diciembre eh, y bueno, en el mismo PlayStation Showcase eh, ya nos dieron un adelanto bastante grande de lo que se viene también con God of War el 2022. Ay, ay, ay. The God of War Ragnarok. Ese. Así que se ese viene. Es peso el, pesado. El, sí, se viene el Ragnarok y confirmadísimo que este es el eh, último juego eh, de la saga, digamos, God of War en su temática nórdica. Uh -huh. Wow eh, Exactamente. Porque acá, como te dice el título, vamos a tener al Ragnarok y vamos a tener la posibilidad, obviamente, de eh, ya pelear con Thor, Odin y todos los personajes que nos restan eh, en este, en esta segunda parte oh, bueno. del juego. Oye, mira, ¿Ya? tú dijiste que sale el Spider-Man 2, ¿cierto? Sí, pues sale el Spider-Man 2. ¿Tú jugaste el Spider-Man 1? Lo estoy jugando y la verdad que es recomendadísimo, si ustedes tienen eh, PlayStation 5, eh, comprar la versión para Play 5. Salió en primera instancia, cuando se lanzó el juego, se lanzó para PlayStation 4 Y cuando se lanzó PlayStation 5 se hizo una remasterización de este juego La remasterización no está disponible eh, con la copia física o digital del de, eh, juego en PlayStation 4 ¿ya? Yeah. Ustedes tienen que comprar la remasterización eh, cuando compren el juego Spider- man eh, Miles Morales ¿ya? Ahí tienes la opción para comprar el, eh, el juego de Spider-Man remasterizado, el primero. Porque yo vi que en internet le prendían muchas velitas al juego, así que fue es que, que estaba es muy, muy, muy bueno. Muy, muy entretenido, profe. Yo creo que ya la próxima semana voy a hablar en profundidad de ese juego, porque la verdad tiene una jugabilidad tremenda. Eso sí, es muy, muy similar a la saga Batman, Ya, al Arkham, eh, pero es recomendadísimo recomiendo eso y como le digo yo creo que la próxima semana ya voy a estar hablando un poquito más en profundidad de ese juego porque también la gente mucho se confunde entre la diferencia como digo yo de la versión de playstation 4 y la versión de playstation 5 que si bien la, la, la versión de playstation 5 es un remaster prácticamente es un juego eh, muy diferente eh, técnicamente estoy hablando a la versión de playstation 4 ah bueno. ya entonces, eso pues profe Última fecha Horizon for Biden West El 18 de febrero de 2022 Ahí para que lo tengan anotado Marquen en su calendario que se lanza el jueguito Exacto O sea, se viene una buena temporada para comprar jueguitos para navidad, por ejemplo Por supuesto, profe Se viene una buena temporada Y voy a también, la próxima semana estar dando algunos jueguitos Que se van a venir de la otra plataforma Ya sea Switch o Xbox y Series o S Series Que se vienen buenos títulos Buenas Buena, buena. Eso, profe, estamos llegando al final de este capítulo número 27 ¿27? ¿Ya? ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, pues. Eh, Se nos vienen las fiestas patrias Tiki, tiki, tiki. Uh -huh. No me la corté. Déjale. Ahora sí, en aforo ilimitado, así que vamos a poder hacer los carretes tranquilos, como corresponde. Ahora ya no hay aforo así ilimitado, ¿cierto? 40 personas, entonces... Ah, no pero hay problema con eso. Para una familia, obviamente, que está todo bien, por a menos que, no sé, pues, sea hay la tele Marino y, y hay... <risa> claro. Claro. Pero ya tú sabes que le importa un bleo y se los pasa igual por <risa> Sí, pues se los, se los pasa. Sí. <risa> Así que eso, vos, profe. Eh, bueno, nosotros vamos a estar volviendo después de fiestas patrias, entiendo. ¿Yeah? Claro. Vamos a mandar la ropa a grabar nomás en el programa. <ríe> porque vamos a terminar de hecho bolsa. Sí. <ríe> Así que pasen los. Eh, el descuego, como dicen los cuicos. El descuega, yo. Vayan a los rodeos, sin que es ese rodeo. Sí. Aprovechen ¿Ya? antes que no se acaben. No le hagan caso a estos buenos los animalistas. No. <ríe> No, porque después esa misma vaquita la filetean, sí. se hacen asado <ríe> y la carne que está blandita. Yo creo que ya, está machucada. ya está blanda, claro. <ríe> o sea, ya está blandada. Pues. ¿Eh? También se hacen empanas con esa misma vaca. ¿sí? No es malo <ríe> Así que no, vamos a hacerlo bien. Eh, chuven harto, pero cuídense. Pongan su bandera. Eh, pongan su bandera. Sí. sí, pues yo ya puse la mía en mi casita. Sí. ¿eh? Así que también eh, cuídense harto. Un abrazo a todos. Los queremos. Pásense por nuestro canal de YouTube y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau, chau, chao, chao, chao, chao, chao, chao. La capital de los simios.